Hola mis chicas, hola, bienvenidas a un videito más El día de hoy estaremos haciendo un maquillaje con solo productos de la marca Mary Kay Estaré usando desde lo que es sombras, bases, todo, todo, todo el maquillaje de la marca Mary Kay Para que vean que podemos tener grandes resultados con este maquillaje Voy a comenzar mojando mi jaboncito con este eh, finalizador de la marca Mary Kay. Me gusta últimamente hacer la ceja tipo orgánica. Me ha encantado cómo luce mi ceja con este tipo de proceso. Y pues lo vamos a hacer con este jaboncito, mi cepillito de la marca Mary Kay y el finalizador de la marca Mary Kay. Y de ahí voy a pasar a usar mi cepillito en color Dark Brown para dibujar los vellitos en esas partes que se ven como blanquitas que les falta vellito y poder así estilizar bien mi ceja me gusta mucho este lápiz de ceja porque te da trazos bien delgaditos y te ayuda a facilitar más la aplicación del color en la ceja y a delinearla más fácil así que te lo super recomiendo Y a mí siempre me queda una ceja súper bonita y la otra como que no se me acomoda igual. Pero bueno, ahí está. <ríe> Voy a comenzar a limpiar mi ceja y, y a matificar el tono de mi párpado con el corrector de America y en Tony Burry. Y en la parte de arriba para corregir uso un poco de la base que utilizo en todo mi rostro. Es la CC Cream de Mary Kay en tono medium D. Y ahora voy a realizar mis sombras, voy a empezar con el, con el tono Shri plum que me va a ayudar a darle como ese color de profundidad a, mi, a la cuenca de mi ojo, lo voy a poner en toda la parte de mi, de mi párpado fijo, lo voy a difuminar hacia arriba pero sin llegar hasta la cuenca de mi ceja, voy a dejar libre ese espacio. De ahí voy a pasar a este tono que es el tono Merlot, que es como un guinda mate que me va a ayudar a profundizar la cuenca de mi ojo y a darle más profundidad a mi maquillaje. Me encanta usar mi set de brochas Mary Kay porque tiene una brocha especial para cada parte de mi ojo y para poder aplicar fácilmente mis sombras sin dificultad para difuminar ni para delinear cualquier parte del ojo que quiera hacer algún delineado. Tiene una brocha para cada cosita que necesito en mi rostro. Y son de muy buena calidad. Si te gustaría que te hiciera un video especificado en las brochas, en cómo usarlas, no dudes en comentármelo aquí abajito para yo ver si les interesa y hacerlo. Hoy voy a pasar con mi desmaquillante de ojos y un cotonete a limpiar toda la zona donde voy a colocar la sombra brillosita. La sombra que le va a dar luz a mi ojo y a mi maquillaje. Y me encanta ese desmaquillante porque con poquito limpias todo el residuo de rímel, de delineador, de cualquier cosa que necesitas limpiar. Y voy a terminar de limpiar con un poco de corrector. Esto me ayuda a que mi sombra pigmente mucho más y pues el ojo quede bastante más claro el tono y se dé como más... Um, un tono más fuerte en la sombra limpio, ya saben mi técnica de abrir el ojo para que mi mismo ojo me diga hasta dónde tengo que limpiar dependiendo del tipo de ojo que yo tengo y limpiamos bien, aplicamos bien con nuestra brochita esta es una brocha especialmente para los correctores o los maquillajes en crema Y de ahí voy a pasar a colocar este rosa claro en toda esa parte que limpié. Y este tono me encanta porque vean cómo brilla de hermoso. Se ve un tono bien bonito, bien brillante. Y es como tornasol. Cambia entre rosa y doradito con los destellos del sol. Y dependiendo cómo esté esa contraluz, es un tono súper bonito. Este es del cuarteto de sombras de la temporada de otoño-invierno. Y ahora voy a colocar en mi lagrimal un poquito de la sombra cristalina para darle ese toquecito de brillo y de luz más intenso al ojo. ahora voy a colocar un poco de iluminador en el arco de mi ceja, solo un poquito y difumino porque pigmenta bastante, difumino con mi dedo para darle luz a la ceja y a la sombra. Ahora voy a pasar a hacer mi delineado con este delineador en crema de la marca Mary Kay Que en tono negro intenso Me gusta mucho porque me facilita bastante hacer el delineado Es un delineador bastante práctico y cómodo Y si tú eres principiante créeme que esto te va a salvar la vida al delinearte Ahora voy a utilizar mi rímel Lash Love It, este me encanta porque te levanta tus pestañas y aparte de eso es contra el agua, o sea que así sudes, andes en joda todo el día, te va a durar la pestañuela todo el día enchinada con tu rímel. Ahí voy a pasar a utilizar mi primer con protector solar factor 15 y mi CC Cream con protector solar factor 15 también. Esta me encanta porque te queda una piel súper súper linda y el maquillaje no es nada pesado. Tapa todas mis manchitas rojas, mis cicatrices de acné. Cubre perfectamente mi piel, las imperfecciones de mi piel y no es nada pesada, la puedo utilizar todos los días y no me hace brotes, ni me hace la piel más grasosa, ni me hace ningún, ninguna reacción a mi piel a pesar de que me maquille todos los días con ella. Es un maquillaje que en verdad me ha encantado muchísimo. Y pues la verdad te lo recomiendo si tú eres de las personas que te maquilla todos los días. Este CC Cream de Mary Kay te va a encantar, te va a fascinar y te va a hacer sentir tu piel súper hermosa. Y ahora vuelvo a hacer mis correcciones con el Corrector Bori. Ahorita solo voy a aplicar correcciones para dar luz. No voy a aplicar nada de correcciones cocoa ni dar Profundinar, ni definir, ni nada Es un maquillaje que solo lo utilizo Pues el diario, así que Trato como de hacerlo Lo más práctico posible Aquí difumino con mi brochita Para corrector Que me facilita que se absorba Más rápido el, el corrector Y ahora voy a humedecer mi beauty blender con un poquito de fijador de maquillaje también de merkey que eso me facilita que se difumine mi corrector y se impregne más fácil en mi piel y para finalizar mi maquillaje de rostro voy a sellar con el polvo traslúcido, voy a terminar mis ojos con la sombra color Merlot en la parte de inferior de mi ojo y un poquito más de la cristalina en el lagrimal y rimen en mis pestañas inferiores, eso no debe faltar chicas, eso como que enmarca el maquillaje y le da ese toque bien bonito a tus ojos de ahí paso a delinear mis labios con el tono medio no, me gusta hacerlo por la parte de afuera para que mis labios queden como más gruesos más grandecitos y utilizo gloss para que se vean como más carnositos voy a utilizar el gloss de los cremosos, el nude blush y el pin ballerina de los aperlados. El nude blush lo voy a aplicar en todo, todo mi labio y después voy a utilizar el pin balerina para aplicarlo en la parte del centro de mis labios y de como ese toque de que mis labios es más grueso, más carnosito, más jugosito ahora voy a utilizar mis rubores y después el iluminador y para finalizar voy a aplicar mi fijador de maquillaje para que haga que mi maquillaje dure hasta 16 horas intacto y me ayuda también si lo aplico en el día unas o dos veces para que ayude a refrescar mi maquillaje y pues este es el resultado chicas, sin filtros, no estoy utilizando ningún tipo de filtros en esta grabación, mi piel me ha encantado, me ha ayudado bastante el cuidado de la piel de la marca Mary Kay, así que no todo está en el maquillaje sino también en tener un cuidado debido para tu piel. Y gracias por acompañarnos un videito más, ya sabes si te gustó no olvides compartirlo con la comadruki, la tía, la hermana, la cuñada, la suegra, con quien tú crees que le puede interesar el mitote que armamos aquí en cada videito. No olvides de darle un like, suscribirte al canal, comentar cualquier cosito o duda que tengas acerca de cualquier producto de la marca que te estoy mencionando, yo con gusto te ayudo. Besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito, chao hasta la próxima.